Creo que este video va a ser algo así como un poco de autoayuda más o menos Bueno para empezar quiero contarles que durante casi toda mi vida eh, me he considerado o me han considerado de hecho como una persona muy rara en muchos aspectos por muchas cosas de la vida y cosas que pasan y pues de hecho durante la adolescencia esta parte de ser raro digamos era como mucho más um, notorio y a veces las personas hacían de eso una cosa como muy mala y ahora luego de mis 21 años que tengo este, me he dado cuenta que realmente el ser raro dentro de la sociedad no es algo malo, de hecho tienes como ventaja sobre las otras personas Pero sin embargo me hubieran gustado entender un poco esto durante la adolescencia para que no sea tan pesada, para así decirlo Y poder entender un poquito más como mi personalidad y qué era lo que tenía Y pues nada, todo eso lo vamos a ver justamente hoy porque eh, acabo de ver una película y les quiero comentar sobre eso que se llama Stargate ¡Ay, ay, ay. Spoiler antes, eh, antes de ver Girl, primero quiero comentarles algo <risas> O oh, antes de ver igual este video, es porque la cosa es que qui les quiero recomendar esta película para que la vean Pero antes de todo eso, necesito que ustedes se conviertan en un gran unicornio rosado que vomite y Literalmente, algo así como que um, sea muy, muy, muy, muy muy dulce, por así decirlo, muy viador, Pero en el buen sentido como que se conecta un poco con la parte de su infancia, con la parte de sus sentimientos, el amor, la alegría y todo eso, que los abunde y que los recorra durante todo este video, porque es muy importante que tengan esta pequeña conexión con esa parte muy hermosa que tenemos los manos, para que puedan entender exactamente como el mensaje que tiene esta película y los que yo les quiero comentar. Girl es una adaptación de un libro que se llama, igual que el nombre, eh, redundancia, que fue escrito eh, y publicado en el 2000. Bueno, fue publicado en el 2000 y fue escrito por eh, Jerry Spinelli. No, ese no es Spinelli. Eh, es otro Spinelli. En, eh, bueno, el año pasado, más bien, eh, fue sacado en noviembre esta película que se llama Stargirl, protagonizada por la más hermosa y... <ríe> es que es una de las mejores cantantes que ha salido de la industria musical y que te conecta con todos los sentimientos y, y es, es, es hermoso eh, es eh, Grace Van Der Baas, sí y si ustedes lo recuerdan de hecho este yo lo conocí como el año pasado mientras estaba como indagando YouTube eh, con su participación justamente en America Got Talent, America Tiene Talento entonces este pues nada desde ahí comenzó su carrera musical y esa niña ha hecho maravillas eh, para comentarles igual yo, yo, yo lloré como unas 100 veces en esta película más o menos creo que fue lo mínimo que lloré cada vez que cantaba cada vez que se daba un beso cada vez que había algo como mágico hermoso como que te afloraba los sentimientos yo sinceramente lloraba es que yo soy una persona así como súper sensible eh, pero es que este, realmente esta película es como para ese tipo de personas que son como sensibles tal vez un poco introvertidas Uh, pero que se puedan conectar mucho digamos con la parte de los sentimientos, que no le tengan miedo a soltar como los sentimientos como tal, digamos. Y más que todo cuando están como solos o que les guste como la soledad y todo eso, o que los vean como unos bichos raros o como quieran. Realmente esta película es como una escapada, como no de la realidad, sino como una probadita más que todo de ella, pero de una manera muy dulce, y una manera que te hace comprender, digamos, las cosas. Y que realmente te. Entonces, te hace sentir así como una mejor persona Te hace entender un poquito más, digamos, sobre eh, Las cosas tal vez que no comprendías Sobre ti, sobre tu rareza Y que realmente puedes explotar Esa rareza para ayudar a las demás personas Y pues se trata justamente De un... De una chica, digamos, pero eh, La narrativa la va a contar un chico de un pueblo ¿sí? Entonces, este chico Es eh, como todos los demás, digamos, en cierto momento fue un bicho raro eh, durante su niñez, pero a la vez que fue creciendo fue como descolorizándose o sea, literalmente como en la, en la película podemos ver este, que todo el color digamos que tenía, o sea, como con su ropa, su alegría, todo, digamos desde la niñez, hasta que se vuelve un adolescente, realmente se vuelve como más oscuro, digamos, es como que si toda esa alegría, todos esos sentimientos este realmente se fueran por el caño así como que ¿Ubican el, el episodio de las chicas superpoderosas en las que hay un supervillano que se roba el color? Pues prácticamente lo mismo, pero con este personaje. Entonces llega Girl, eh, que en este caso es interpretada por Grace Vanderbilt, eh, para darle un poquito de color a la situación, al pueblo. Y es que esta chica es como... No sé, un poco... Es como extrovertida, pero también es como rara. Es como que, una, que es una persona extrovertida que realmente no le... Importa como hacer ridículo, por así decirlo, pero lo no hace de una manera tan bonita, tan hermosa, que es como que lleva flores y fragancias y aromas a, a todas las partes del mundo. Como les decía, en el principio tienen que tener como mucha afinidad con esa parte de sus sentimientos, del amor, de la alegría, ser un unicornio rosa, en este caso blanquito pero con rosa aquí, pues prácticamente el mismo porque este, la película tiene mucho de esto, o sea tiene mucha mucha alegría, mucho color, mucha azúcar, digamos, o sea sería eh, si esta película fuera una comida sería demasiado para o sea mataría a una persona con diabetes, por así decirlo. Pero entonces de hecho por eso entiendo que muchas personas o al menos algunas de ellas eh, es como que tienen ciertos rechazos a esta película porque la ven como muy aburrida y todo eso, pero sin embargo o sea, para ustedes, no sé si tienen esa... o, o si se le dan la oportunidad como de aflorar un poquito de los sentimientos, realmente la van a pasar genial. Porque te enseña eh, que lo raro eh, puede convertirse en algo muy bueno, Dios, ¿no? De tener cierto balance, de que... de que las cosas... De que no tienes que tener miedo a ser exactamente como eres, digamos Y las cosas que te ayudan a mejorar o las cosas que te ayudan a ser quien sos vos Y no las tienes que dejar de hacer por ningún motivo, razón o circunstancia En este caso vamos a ver este, cómo una chica es más humana que el resto de las personas, digamos ¿no? Y es que desde que llega, digamos, es como que súper colorida Y literalmente es como que ilumina absolutamente todo eh, alrededor a, a vive el pueblo o sea es, es, es increíble como como esa esencia digamos de, de esa chica digamos el ser rara el eh, puede como cambiar absolutamente todo y lo hace justamente para bien de hecho de ahí en la película lo hablan muy bien hasta ese tema eh, un poco de la trama digamos de la de la de la película es justamente que Stargear acompaña a un chico que se ha, si, bueno, que tuvo un pequeño como accidente, digamos, <ríe> en un partido de fútbol, ¿sí? y ella no no creía que estaba bien como dejarlo solo, bueno, entonces estaba en un partido de fútbol, estaban como medio empate, y ella era siempre como que daba las vibras y, y todo era como el amuleto de la suerte del equipo, ¿sí? entonces cuando ella se fue con el, el chico que, que tuvo ese accidente que era de otro equipo, eh, entonces este todos se molestaron con ella y si al final perdieron, ¿sí? Entonces, pero aquí es como que una, una, un asunto muy importante Porque se trata como de que estas simple, simples cosas Durante la adolescencia realmente se vuelven como cosas increíblemente grandes O sea, y puede ser digamos que por el... No sé, los aficionados del fútbol tal vez entienden esta parte como que Ay, ¿cómo vas a ayudar del otro equipo? Que es del otro equipo, que mejor que pierdan, que no sé qué más Que no sé cuánto, incluso algunos juegazos y todo lo demás Digamos, pero este justamente el... El hecho, digamos, de que Stargirl vaya a ayudarle a este chico, claro, tenían paramédicos y todo lo que quiera, pero era como que se quedó con él, le tomó él de la mano, se fue con él en la ambulancia y, y fue hasta el hospital. O sea, es como que un calor humano que jamás había notado, digamos, que se podía tener hacia las otras personas, ¿sí? Y es como que ese... El resto de las personas, o sea, el resto de las personas en esa ciudad, o bueno, en su colegio, digamos, no lo ven así, o sea, no lo ven como que si fuera un calor humano algo que realmente se podría hacer, digamos, ¿no? Era como que, ah, pues sí, eh, qué mal que se siento pero pues es un partido. Entonces, le falta como un poco de humanidad a las personas ahí, y digamos, Stargirl es la que les da un poquito de eso, y aún así, este, ellos, digamos, como se enfadan, entonces como que muy muy terrible aparte en la adolescencia digamos es mucho más grave como siente digamos o sea, como que todos los, sus sentimientos están a flor de piel entonces realmente te choca bastante lo que haya ocurrido y es, este me hace como pensar que en ciertas situaciones las personas como dejamos el, la nuestra humanidad a un lado por por ganar un premio digamos entonces que realmente este, esas pequeñas cositas digamos que nos enseñan en esta película son muy valiosas Y que deberían tomarse muy, muy, muy en cuenta, aunque sea por solo un instante Pero bueno, no todo es estrellas y colores dentro de esa película Pues por supuesto que hay cosas como que les faltaron, no sé que... Okay. Algunos de los personajes realmente no hacen absolutamente nada durante toda la película Quisiera leer el libro para hacer una comparación entre lo que hay en el libro y lo que hay en la película Porque realmente están ahí como de riendo ja, ja, ja", y aparecen una u dos veces Y no dicen nada, no aportan absolutamente nada a la trama Nada, o sea... O sea nada, digamos es como que triste porque siento que aún este, debieron como darle más arcos a estos personajes para Por cierto, mi personaje favorito De toda la serie, de toda la película Fue, es Interpreta a Benny Burrito Este personaje se lo pasó comiendo durante toda la, la película O sea, sí Sí, o sea, literalmente él sería yo Literalmente en toda la película amo. Hay ciertas cosas que hacen a Stargirl ser Stargirl Durante un tiempo ella quiso ser como normal Como el resto de las personas Pero pues No era ella, digamos, o sea Realmente este, quería encajar, digamos, como el resto, simplemente para mantener contento al lío, porque al igual le da miedo ser diferente. Pero, sin embargo, este, se dieron cuenta que realmente el ser diferente, digamos, es lo que los hacen, O sea, sus personalidades son como son, digamos, y no tienen por qué ocultarlo. Y pues bueno, como un resumen final, pues les invito a ver esta película en Disney ⁇ Plus, que ya está disponible de hecho. Es una película muy, muy hermosa, realmente las canciones que se cantan ahí son muy al estilo de Grace Vanderwaal Si no la han escuchado, si no han escuchado su música, por favor vayan a verla, es, es grandioso, o sea, realmente es, es una cantante increíble y una compositora increíble. Sus letras te van a llegar realmente al corazón y pues eh, nada, que disfruten esta película realmente como... Intenten sacar todo, todo este sentimiento que tengan como a flor de piel, conecten con esta película y que realmente como eh, las canciones, el mensaje que, que les, que les llega a ustedes de esta película realmente les sirvan y que la disfruten más que todo. ¿no? Este, y pues nada, esta película es como un pequeño alivio, un pequeño, no sé, es algo increíble. Durante este tiempo he estado enfermo, entonces... Mi doctor me recomendó que no esté muy estresado, así que para, porque pues estaban exámenes, exámenes finales, por eso no subí el video. Y entonces me puse a ver, pues, películas, series y todo eso, y ya quise ver Star porque ya me lo habían recomendado, salía The Girls of the la quería ver. Y realmente es como que, es, es como un descanso, ¿sabes? Es como que realmente te ayuda bastante a entender muchas cosas, a tener cosas de la adolescencia que no entendías justamente. Y como a dejar eso este, atrás, todos los problemas y todo, y como seguir adelante y ser tú mismo. Y pues, no, eso era todo lo que tenía que decirles para hoy. Eh, espero que les haya gustado este video, espero que puedan disfrutar la película. Y eh, nada, muy pronto voy a subir más videos porque ya estoy de vacaciones, al menos esta semana, entonces espero grabar mucho más. Y eso sería todo por ahora o hoy.